La denuncia la hizo el señor Antonio Enríquez Paulino, residente en el sector Villa Palma de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, te estaban acostados anoche a, la, a las dos y media, de la noche casi a la una, y cuando yo despierto, tirándome pedra a la casa, ya usted sabe, ya usted está viendo ahí una, una ventana rota, y sin sí, ya usted sabe, allá adelante aquí tirando tirándome aquí era, me le cayeron una pedra a la casa. Yo aquí no he tenido problema con nadie. Aquí usted sabe que uno lo que hace aquí es, es bien con la gente, cualquier necesidad, uno nunca trata a la gente mal y cosas. No, no, no hay razones para que me hagan esto en mi casa. No no Ellos no, le voy a decir a usted, yo no puedo acusar a nadie directamente, pero eh, cuando yo me levanté, allá hay dos negociitos allá abajo que tienen a uno en sus sobra, amaneciendo tarde a la noche, eso es, tiene a la gente en sus gente mayores que no pueden, ya usted sabe, enfermos, no pueden dormir. Y eh, si no fue en ellos, ellos saben quién fue, porque ellos estaban a levantar hasta mi grupo cuando yo bajé. Hizo un llamado al general de la plaza nordeste de la Policía Nacional a que ponga una patrulla en esa zona. Ellos dijeron que no, que, que no fue en ellos, pero se sabe que si ellos no fueron, ellos que hicieron la piedra, ellos saben quién fue. Sí, eran las dos y media de la noche, yo me acuerdo aquí a las siete de la noche, mi nombre fue en Ochoé. No, Yo le hago un llamado al general Sena, que por favor, que, que vengan un traducido aquí a Villa Palma, porque los otros días vinieron una policía ahí, lo que fueron, que tuvieron que mandarse porque le cayeron a Pedra. Y salieron como siete, ocho gente, hay más pistola atrás de los policías, los policías, los, los, los policías que se mandaron. Entonces yo lo estoy pidiendo, por favor, que ya uno está cansado de llamar, que vengan, que, esto, que estos días vinieron a uno de los dos negocios, pues, y, y, y se llevaron una señora presa pero eh, han seguido en la misma, eh, aquí, aquí no hay toque de queda en este barrio, aquí el toque de queda eh, eh, eh, pasa a las 2 de la mañana y a, la, a veces hasta amanecen, la música prendida, ellos pasan por la calle Principal. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.